Un muy conocido, dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Vamos a orar, Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Señor, por este partido que tuvimos, Padre, porque lo disfrutamos, lo gozamos, Señor. Pero ahora, Padre, ha llegado el tiempo de tu palabra, Señor. Pido, Padre bendito, que todo oído, Señor, esté atento, Padre bendito. Que no esté nadie distraído, Señor, pero que pongamos atención para lo que tú tienes que hablar en esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, jóvenes. Estamos hablando de, la, de Josué. En aquellos entonces, el que traía el pueblo de Israel, cuando lo sacó de la tierra de Egipto, era Moisés. Moisés ya llegó a una edad muy avanzada, falleció y le dejó el lugar a Josué. Josué era un joven, han de cuenta uno de ustedes, uno, todavía me considero yo también joven, ¿verdad? Pero era un joven que tenía todas las fuerzas para adelante. ¿Y qué le dice Dios a él? ¿Qué le enseñas? Uh, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Muchos de nosotros, jóvenes, somos bien valientes. Nos meten un patadón ahí en el campo y volar. Hey, ¿qué, ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Volar? ¿Qué? ¿Te unos golpes? Se creen muy valientes, ¿verdad? No, es que yo ahorita traigo toda la energía y yo le entro al que se me ponga, aquel que se me haga bully también me le ponga, Entonces, en fin, ahorita nosotros nos creemos los reyes del mundo, ¿por qué?, porque estamos en una etapa donde la podemos todas supuestamente nosotros, ¿verdad?, por la edad, creemos que traemos todas las fuerzas con nosotros, no estamos hablando de esta valentía, chavos, estamos hablando de la valentía que usted busque primeramente el reino de Dios, chavos, ¿ok?, aquí está muy, muy claro y se los han predicado sábado tras sábado tras sábado, así es que yo no voy a ir a decirles, ay hijo ¿sabes qué? Mira chiquito, no, no, aquí está claro chavos, hay un infierno y hay un cielo, o te vas al infierno o te vas al, o al cielo, aquí no hay vuelta de hoja que te quedas en limbo y que te vas a ir al purgatorio, no, no, aquí no hay nada de eso, o te vas al infierno o te vas al, al cielo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ganarnos el cielo? Tenemos que ser valientes chavos, tenemos que pararnos y decir, ¿sabes qué? yo voy a servir a un dios, a un dios todopoderoso esto es lo que hizo Josué, Él tomó la decisión de servir a un dios y a un dios todopoderoso pero muchas de las veces chavos el ser cristiano, hey está difícil, yo no les voy a decir que es algo fácil desde los dos años gracias a Dios yo estoy en el evangelio, yo estoy en la iglesia desde los dos años y gracias a Dios aquí estoy aquí estoy, me he agarrado de la mano de Dios, pero por qué porque he sabido que el único que me va a sacar hacia adelante va a ser Dios. Cuando están así en esta, en esta etapa, en esta juventud, que apenas comienzan, chavos, la vida está llena de, de decisiones que tienen que hacer. Una mala decisión, y hasta allí pueden llegar. ¿Qué nos decía ahorita el hermano Rivera? De un chavo que vimos crecer en el fútbol, aquí en la liga de él, jugar sábado tras sábado tras sábado. Él venía, oh, sí, se aventaba los goles, la chilenita, se sentaba a escuchar la palabra de Dios, pero por un oído le entraba, y por otro le salía. Estaba pensando a lo mejor, ¿y ¿Qué voy a hacer ahora en la noche? ¿Con quién la voy a bloquear? ¿Quién va a comprar la birria o la cerveza en la tarde? Porque como estoy bajo edad, necesitamos que alguien que nos la consiga y todo. Estaba allí sentado, ignorando y tirando al predicador, al león, como se dice. ¿Y qué es lo que pasó? En la noche fue, se puso <risa> borracho. Si le van y le preguntan ahorita, está en la cárcel el chavo. 99 años de condena. Si van y le preguntan, ¿eh? te la pasaste el chido, ¿qué va a decir, pues ya ni me acuerdo, andaba bien pedo que ni me acuerdo, entonces, pero qué está pasando ahorita, está cumpliendo 99 años, toda su vida, la puede dejar ahí en la cárcel, si no es que Dios hace un milagro con él, por qué, por una mala decisión chavos, que tomó en un día como hoy, en un sábado, se le ministró, se le predicó la palabra, pero él tiró al predicador al león, y él hizo lo que pensó que era mejor para él, supuestamente, es, y gozar la vida, disfrutar la juventud. ¿Y qué hizo? La echó a perder. Entonces, jóvenes, el, el, la Biblia es muy clara. Está en blanco y negro. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí o aceptas a Cristo o no lo aceptas. Entonces, todos los sábados se nos predica lo mismo. Hey, hay que buscar a Dios. Acepta a Jesucristo. Mucha gente piensa que el ser cristiano es un, un libro así como la Biblia de puras reglas y restricciones que hay que seguir. Si no no eres un buen cristiano, ¿sabes qué? La palabra de Dios está aquí para ayudarte a vivir una vida. Pero no existe un libro donde te diga, "Ay, no te puedes uh, poner unos tacos color uh, amarillos porque si no te vas a ir el infierno." No, por favor. El cristianismo es una relación entre usted y Cristo, entre usted y Dios. No hay nadie más, ¿sabes? Entonces, lo único que yo les digo es que en esta, en esta tarde, busque a Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Busque a Dios, haga la decisión, sírvale a Dios, y Dios le va a enseñar cómo debe usted de vivir la vida. Ay, que yo no voy a aquella iglesia porque me dicen que no debo hacer así, que no me debo de cortar el pelo, que si me hago un moja, que el moja que es del enemigo, es del diablo, ¿sabe qué? Busque primero a Dios, y Dios le va a enseñar, el Espíritu Santo va a venir, y le va a redargudir de pecado, le va a decir, ¿sabes qué? Eso está bien esto está mal. Entonces, busque primero a Dios y Dios le va a enseñar. Después vemos más adelante en José 24, 15, dice, y si malos parece servir a Jehová. Aquí le está hablando Josué al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, igual que nosotros, bien cabezones, chavos, les decían, hey, ahí está el lodo, ahí está el este... El charco con lodo, si te metes por ahí, te vas a mojar. ¿Y cómo va Israel? El pueblo de Israel, ahí va por el charco y se mete al charco. ¿Por qué? Porque eran bien cabezones. A nosotros nos dicen, hey, no hagas eso, ¿y qué vamos a hacer? Ahí vamos a hacerlo. ¿A poco no? Entienden mejor un burro, un caballo, cuando lo van guiando, que nosotros mismos como humanos, chavos. Entonces, aquí le estaba hablando el pueblo de Josué a Israel y les dice, ¿saben qué? Porque ya estaba cansado, porque la gente quería hacerse imágenes, dioses, porque ellos ten, querían tener un Dios allí hecho, a quien poder ayudar, a, a adorar, cuando realmente tenían al Dios Todopoderoso en los cielos, y les dice, y si, ol, y si, os, mas, ma, o si os mal, si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos nos dicen, ¿sabes qué? No, pues es que mi abuelito, mi tatarabuelito, mi bisabuelo, lo que sea, él era de esta religión y por eso yo soy de esta religión. Y le pregunto ¿en qué crees? Ah, pues no sé, era preguntarle a mi abuelito porque nunca me dijeron en qué creyera, pero como mi abuelito era de esta religión, yo voy a creer en esta religión. Entonces, chavos, no es que creyó su mamá, no es en quién cree su papá, su abuelito, su vecino, su novia, es en quién cree usted. ¿En quién va usted a confiar? ¿En quién va a creer usted? Y el día de hoy, ja, eh, ah, Chavos, hoy es el tiempo de poder hacer la decisión. No dejen que le suceda lo mismo que le sucedió al Chavo que está ahorita cumpliendo esa cadena tan larga. No dejen, Chavos, no dejen que el, el enemigo venga y les diga, Ey, ¿sabes qué? Vamos a bloquearla aquí, vamos a bloquearla allá. Hagan decisiones y hagan decisiones sabias, Chavos. Una decisión mala les puede arruinar toda su vida. Yo los quiero ver el próximo sábado aquí, o en el campo de las Taos, jugando. Y el próximo sábado, y el próximo sábado, y entrando el año, los quiero ver aquí también jugando, chavos. No quiero que vengan y me digan, ¿sabes qué? O el hermano Rivera, que le digan hermano Rivera, está en el condado, cumpliendo una cadena. Porque fue y se estampó, porque hizo eso bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de las drogas. No, chavos, vamos a aliviarnos, chavos. Yo pasé por su edad. Yo sé cuáles son las tentaciones, yo sé cuáles son los peligros. Pero si se agarran de la mano de Dios, chavos, les aseguro, y se lo puedo testificar con mi vida, que el Señor siempre va a estar ahí con ustedes. No los va a dejar, el Señor nunca los va a desamparar. Él siempre va a estar ahí al lado de ustedes, cuidando y protegiendo. Pero tienen que tomar usted la decisión, o sigo a Dios, o sigo al que es enemigo de Dios. Muy fácil, chavos. Una línea. O es de un equipo, o es del otro equipo, pero no puede estar jugando medio tiempo en un equipo, y medio tiempo en el otro equipo, chavos. No se le va a permitir, y aquí es lo mismo, tome la decisión, haga la decisión. No quiero, chavos, que se vayan a lamentar, el día de mañana, por lo que hicieron. Busquen a Dios, como les dije, la palabra de Dios dice en Isaías, busca primero el reino de Dios, y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Va a llegar el momento, chavos, de que Dios, usted va a tratar de buscar a Dios, y Dios ya no va a estar allí para ustedes. ¿Por qué? Porque se les brindó oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, y ustedes la dejaron ir. Entonces, piénsela bien, chavos, y tome la decisión correcta. Vamos a ponernos de pie. No voy a decir, repita después que yo, porque ya la... la la oración ya se la saben al revés y al derecho, chavos. Ya no les tengo que venir a contar un cuento, decirles cuál es uno más uno. Ustedes ya se saben la, la, la oración, casi todos los sábados la hacen. Pero voy a hacer yo una oración, y si usted realmente quiere entregar su vida a Cristo Jesús, y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ven y perdóname porque he hecho cosas malas, y ayúdame a seguir una vida recta, una vida conforme a tu palabra, hágalo. No quiero que le pase aquí y grite, no, no. Hágalo ahí donde usted está y después viene y nos cuenta el testimonio. Señor Jesús, nos presentamos ante tu presencia en esta tarde. Señor, dándote las gracias, Padre, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes. Ahora, me Dios, te pido, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Padre bendito, tú conoces las edades, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Padre bendito, tú sabes, Señor, que en la juventud, Vienen decisiones difíciles que hay que hacer, pero mientras que estemos agarrados de tu mano, Señor, podemos salir hacia adelante y hacer la decisión correcta. Si hay alguien, Señor, que no te conoce, Padre bendito, que no, Señor, se ha presentado ante ti, Padre, y te ha aceptado como su Salvador, te pido, Señor, que en esta mañana, Padre, en esta tarde, tú vengas y toques el corazón de cada uno de ellos, Señor. Que tú vengas, Padre, y le muestres, Señor, que tú eres el creador de la vida y el único que, eh, que en ellos pueden confiar. Padre bendito, los pongo en tus manos, Señor, guárdalos, cúbrelos con tu sangre preciosa, a los que estamos aquí presentes, Señor, y sigue bendiciendo este ministerio y al hermano Rivera. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.